Estamos llegando al aeropuerto. Nada más. Vamos a preguntar cuánto nos cuesta un taxi para el aeropuerto. El Uber lo chequé, estamos en el hotel Pensilvania, aquí eh, muy cerca de Times Square, en la estación, en el Madison Square Garden, en la estación Pensilvania. Y un hotel, un Uber, perdón, nos costaba 39. Vamos a ver cuánto nos. Vamos a ver cuánto nos cobra. Ah, ya me están preguntando. Vamos a ver cuánto nos cobra. Nos va a cobrar 40. El Uber nos costaba 39. Sí. Entonces. Y ya directo aquí. 40 dólares en tu la guardia. Ok, 40. Sí, quedó clarísimo. 40. En la guardia. Oh. Toma No había luz Pues ya estamos en el taxi Y nos cobra lo mismo que el Uber El Uber estaba en 39 Y este en 40 Y por ahí este, pues ya de una vez Ellos ya se lo saben Este es taxi, taxi, taxi Tiene su propia terminalcita ahora voy a pagar con tarjeta ahí está la nariz ya estamos de camino al aeropuerto and the Oh, uh, Stay united. Well, united? Yes. My... Yeah. Mm -hmm. It's okay. Mm-hmm. Okay. Thank, thank you so much. Thank you, thank you.